Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que es la pesca de lenguado mostrarle más que nada algo que se está usando un montón eh, tanto en la boca como en la laguna, por ejemplo Mar Chiquita es una, un lugar donde se está pescando bien ahora en esta época de lenguado y bueno, como verán, tenemos diferentes marcas pero más o menos el mismo estilo, son gomas con anzuelos offset algunas vienen con lastre, otras sin lastre eh, la, lo ideal es un tipo de gusano eh, algunos usan en una línea una goma y una carnada más arriba algunos usan solamente una goma, dos gomas y después si no tienen la clásica línea de lenguado para enganchar un pejerrey eh, entero, por ejemplo en este caso eh, algunos censuritos offset que están usando también con este tipo de gomas es algo que también lo van a usar para el lenguado y en esta época de para adelante también para pescar tarucha así que tiene una opción como para tener una variante de señorito como para la pesca del lenguado ahora el que quiere ir a tirar el lenguado, probar es una especie que está buena, una especie que combate bastante y hay buenos tamaños. las cosa si, quieren, si tienen alguna duda de la pesca de lenguado, nos pueden escribir, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos pueden comunicar eh, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, nos pueden mandar mail, eh, nos llaman al teléfono en línea, así que bueno, cualquier duda, cualquier consulta, tenemos equipos, caña para pescar con carnada, caña para pescar con este tipo de señoritos tipo soft, así que nos escriben, nos consultan, ya saben que hacemos envíos a todo el país. Abonando en efectivo en el local tienen siempre descuento y pueden abonar en cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa Master o Cabal. Así que bueno, nos esperamos.